¿Qué tal amigos de este espacio Enfocado TV? Soy Robert González, como siempre, en algún punto de la geografía nacional e internacional. Me encuentro en el día de hoy en un importante hotel de la capital, donde hace minutos el ministro de Turismo, David Collado, en compañía de directora ejecutiva de Pro Dominicana Viviana Ribeiro, y los representantes, presidentes y directores ejecutivos de lo que es la Organización de Inversiones y Hoteles del Caribe, por sus siglas en inglés chico, anunciaron nuevamente que República Dominicana será la sede de esta importante feria que se estará llevando a cabo en noviembre de este año en República Dominicana. Señores el desarrollo del potencial turístico y el crecimiento y la fortaleza de recuperación que ha mostrado República Dominicana ser reconocido por la Organización Mundial del Turismo como el país número uno en recuperación del turismo le permite nuevamente ser sede de un importante evento como esta Organización de Inversiones y Hoteles del Caribe Chico por sus siglas en inglés. República Dominicana nuevamente ocupa un sitiar importante en los ojos del mundo con lo que es esta feria, donde se presentan importantes inversionistas y empresas que llevan a cabo actividades de inversión intercambio lo que será en esta importante cumbre en noviembre de este año en república dominicana de inmediato paso con todos ustedes para mostrarles este importante contenido nosotros como siempre recordarles suscribirse a este nuestro canal de youtube enfocado tv colóquenle la campanita para que reciban las notificaciones y ustedes y nosotros poder continuar cada día totalmente enfocado de inmediato pasamos al contenido ahora viviana ribeiro Directora de Pro Dominicana, para quien pido un fuerte aplauso. Señor Farris Jordan, presidente de Chicos, bienvenido a la República Dominicana. En nombre del presidente de la República y del Gabinete de Turismo, les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a la República Dominicana y estamos convencidos de que esta alianza que se anuncia en el día de hoy, será una experiencia satisfactoria para ustedes, para nuestro país y para el sector privado. Bienvenido. Destacar la presencia del señor Rafael Blanco Tejera, presidente de Azonadores Un aplauso para nuestro aliado. Andrés Matancini, vicepresidente ejecutivo de Azonadores Al Banco Popular Dominicano. Aliado en este proyecto del ministerio de turismo a los invitados especiales el señor luis lópez los hoteleros que están aquí presentes amigos todos a los medios de comunicación que siempre cubren las actividades del turismo en la república dominicana qué mejor manera de iniciar la semana lunes con noticias positivas con esperanza con creatividad con un impulso a la inversión y al desarrollo en la República Dominicana, que anunciar esta Feria de Inversión del Caribe Hotelera en la República Dominicana como país anfitrión. Así es que el Ministerio de Turismo y todo el Gabinete de Turismo piensa y ejecuta, pensando en cómo podemos salir hacia adelante, pensando en cómo podemos crear más empleos, pensando en cómo podemos crear más oportunidades para la juventud dominicana que quieren crear nuevos negocios, pensando en una industria en general. No nos hemos detenido un solo minuto a lo largo de dos años en ver cómo recuperamos el turismo de arriba hacia abajo, pero no simplemente pensando en las grandes inversiones, en los grandes hoteles, también pensando en la cadena de valor, en los tour operadores, en los pequeños comerciantes, en los micro comerciantes, hasta los que están en las playas vendiendo. Nos hemos ocupado de toda una cadena de valor. Y como bien decía Jacqueline, el reto de la República Dominicana es conseguir mayor inversión en habitaciones hoteleras. Los números van creciendo de una manera fuerte, persistente y concreta en el turismo en la República Dominicana. Y hoy puedo decir aquí que la recuperación total del turismo ha sido la sostenibilidad macroeconómica del país en los últimos dos años. Esto ha sido expresado por el Fondo Monetario Internacional, esto ha sido expresado por Moody's, calificadora de riesgo, por Standard Poor's, por el Banco of America y recientemente, hace apenas dos semanas, por el Fondo Monetario Internacional. En la República Dominicana se ha hecho un trabajo que merece respeto. Un trabajo donde se han dejado los intereses personales, empresariales, políticos, para poner sobre la mesa los intereses de la República Dominicana y del sector. Y aquí hay un grupo de hombres y mujeres decididos a seguir impulsando esta industria. Hemos recuperado 173 mil empleos de manera directa. Tenemos el mejor año en ventas, tenemos el mejor año en recaudación de impuestos y tenemos el mejor año en generación de divisas con 4.200 millones de dólares, superior a todos los años anteriores. Pero también acabamos de venir del mejor mes de la historia del turismo en la República Dominicana, con 735.044 extranjeros. El país solo ha superado la barrera de los 700.000 extranjeros en dos ocasiones, diciembre del 2021 y, y ahora julio del 2022. Hoy puedo decir aquí que el turismo está recuperado en su totalidad. En enero, luego de venir del mejor mes de la historia del turismo, enero 2022, nos vimos afectados por el Omicron, donde en el mundo entero se cancelaron más de 7.000 vuelos. Y las tormentas de nieve en los Estados Unidos, que es nuestro principal país emisor y como sea, llegamos a un 89% con relación al año 2019. En febrero estuvimos en un 90 y pico por ciento con relación al año 2019 y enfrentamos la guerra entre Rusia y Ucrania. La República Dominicana perdió sin previo aviso 60.000 extranjeros, 50.000 rusos y unos 9.000 y pico ucranianos. Cambiamos la estrategia en el mes de marzo, superamos los 600.000 extranjeros, reenfocamos nuestros esfuerzos hacia el Caribe, Centroamérica, Latinoamérica y Canadá, que era un país que estaba herméticamente cerrado y a partir de ahí tuvimos el mejor mes de abril de la historia del turismo en la República Dominicana, el mejor mes de mayo de la historia del turismo en la República Dominicana, el mejor mes de junio en la historia del turismo en la República Dominicana Acabamos de salir del mejor mes de julio de la historia del turismo de la República Dominicana y del mejor mes contra todos los meses de la historia del país en verano, siendo normalmente el invierno, la temporada fuerte en la República Dominicana. Y hoy puedo decir aquí que a la República Dominicana ha ingresado unos 115.000 extranjeros al día de hoy, apenas al día 7. Estamos proyectando unos 640 ,000, 630 mil extranjeros. En ningún mes de agosto, la República Dominicana había superado los 600.000 extranjeros. Aquí se está haciendo un trabajo serio, con honestidad y transparencia. Y puedo decir hoy aquí que todo esto lo hemos logrado en medio de la pandemia, siendo el país número uno en la recuperación del turismo, pero también con un ahorro significativo de más de 7.200 millones en la promoción internacional. Es decir, que gastando menos... 7.200 millones de pesos, hemos sido mucho más efectivos con el centro de inteligencia que lleva el viceministerio técnico de turismo, con la alianza con el sector privado. Estamos haciendo historia y bajo ninguna circunstancia nos podemos dejar confundir. Lo que se ha hecho en el turismo en la República Dominicana es digno de felicitación, pero no al presidente ni al ministro, a todos, porque ahí ha estado siempre la banca, el popular, la reserva, Ahí ha estado siempre el sector privado, los hoteleros. Realmente estamos haciendo historia. La República Dominicana tiene una historia de éxito. Y esa historia de éxito hay que contarla. Porque siempre repetimos lo malo, pero no repetimos las cosas grandes y buenas que se están sucediendo en nuestro país. Y es por eso que reafirmamos la visión que tenemos con la celebración de esta feria. Cuando conversamos con chicos, con azonadores y con Pro Dominicana, de inmediato la República Dominicana, el Gabinete de Turismo y el Ministerio de Turismo asumió esta feria. Porque entendemos que todos los pasos importantes que sucedan en el Caribe y en la región tienen que ser liderados por el líder de la región en turismo que es la República Dominicana. Así que felicito esta actividad. Agradezco a Viviana Ribeiro de Pro Dominicana por todo su apoyo, por participar como aliada en esta actividad, a Zona Ores, a Rafi Blanco, a Andrés Marrancini y a toda la directiva. Y quiero felicitar al Viceministerio Técnico que ha asumido esta, esta feria, que ha asumido la organización y juntos en noviembre seguiremos construyendo una historia de éxito que se llama República Dominicana. Gracias. Gracias a nuestro Honorable Ministro de Turismo, el señor David Collado, por sus palabras. Y qué bueno poder tener la oportunidad siempre que se puede de repasar nuestra historia. Nuestra historia es reciente para justamente eso, recordar de dónde venimos y cómo con mucho trabajo, con mucha dedicación, sobre todo, pues, dónde estamos y lo que hemos logrado. Y... Al marco jurídico vigente son las señales indicadas para seguir atrayendo no solamente más turistas, sino expandiendo la inversión extranjera directa en el país. Ya conocemos su composición. Pero si vemos también y el comportamiento de la inversión extranjera directa en el marco global, nos damos cuenta, y si analizamos las plataformas internacionales de inversión, que entre enero del año 2016 y junio del año 2022 se registraron un total de 1.850 proyectos de IED lo que equivale a que nuestro país recibió, en comparación con el mundo, un 1.4%. Y estos proyectos representan una inversión de capital total de 151 mil millones de dólares y generaron un total de 324 mil puestos de trabajo. Un total de 596 empresas invirtieron en los sectores de hoteles y turismo. Y entre enero del año 2016 y junio del año 2022, un total de 53 mil empresas invirtieron a nivel de sus inversiones en inversión extranjera directa a nivel mundial. La República Dominicana ocupa el décimo lugar en atracción de inversión extranjera turística en términos si nos comparamos con el Esta pequeña isla enclavada en el mismo corazón del Caribe tiene toda esa potencialidad. Pero pienso que también con las políticas públicas que se están desplegando desde el gobierno central, desde el Ministerio de Turismo, tenemos una amplia oportunidad. Como país celebramos la, la realización de esta cumbre de chicos en la República Dominicana y estamos seguros de que estaremos generando más inversión, más desarrollo para una República Dominicana mucho más próspera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la señora Viviana Ribeiro y gracias también a la señora Jacqueline Mora, ambas mujeres muy comprometidas con seguir fortaleciendo impulsando el turismo las inversiones de República Dominicana. We were last here in 2014, uh, Chico's has been a conference that has moved around from different islands within the Caribbean and this will be our third year back here in the Dominican Republic. So we're very excited to be here and I thank you guys for all showing up today for the press conference. I'll spend a few minutes just going over HVS, Chico's and the reasons to attend the conference and what it means to the region and specifically to the Dominican Republic.